Me dicen, le voy a poner la música de CR7 Y le pone papi. No, pero esta no, era música para el primer bloque Para el calor, ¿no? <risa> para el verano <risa> 11 y 37, sí, a continuación. Rubén es el responsable, Rubén ¿eh? es sí, sí, sí. Es el responsable. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, ya que un metidos en con un paso, un pie en los deportes y otro pie en la nutrición, como lo habíamos comentado, porque CR7 ha revelado su dieta de éxito, algo que de mí me que sí, más allá sí, que que que si se un que si es un... Metrosexual, que si le gusta mucho la cámara o es figuretti. la verdad es que a mí lo que me gusta es que es sumamente disciplinado y siempre lo ves entrenando, esté en temporada o no lo esté, se súper cuida, es, es, y eso es lo que lo hace tan profesional. Y eso es lo que lo hace tan importante a nivel mundial en estos momentos, es un futbolista que toda, que toda su carrera se acostumbró a trabajar, su estado físico, a trabajar eh, su técnica y en, digamos, eh, a diferencia de Lionel Messi, que es un talentoso por naturaleza, nato, él nato. Equiparó, equiparó a ello con mucho trabajo con mucha disciplina. Y él ahora ha revelado su dieta. Dice que come seis comidas al día. Uh -huh. Y como las dietas se ponen de moda, probablemente usted lo lea y diga, caramba, entonces si quiero tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, comeré seis veces al día. Pero no, pues, creo que no podemos comparar eh, cuánta es eh, la actividad física que tiene sí, Cristiano, Cristiano Ronaldo con el resto de mortales. Sí, es estilo ¿no? de vida, ¿no? Totalmente. Claudia Agüero es nutricionista y nos va asesorar al respecto. Muchísimas gracias Claudia por estar aquí. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente como bien lo comentas no podemos compararnos una persona que de repente de manera amateur a la semana cuando puede va al gimnasio, ¿no? O sale a caminar por ahí 30 minutos a un deportista. El régimen es completamente diferente empezando desde la composición corporal del deportista. Un uh -huh. deportista va a tener mayor cantidad de masa muscular está relacionado a la actividad que hace. No solamente hablamos en el caso de Cristiano Ronaldo de que hace el deporte de Fútbol, sino también el entrenamiento previo que hace, la preparación física, cuántas veces de repente a la semana va al gimnasio, cuántas veces realiza otro tipo de deporte, ¿no? Entonces, eh, eh, en realidad es completamente diferente. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, en su dieta, él consume eh, alimentos seis veces al día, cuando lo normal es que consumamos tres, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la cena o el lonche, ¿no? Según las costumbres. Uh -huh. Pero sí. él come seis veces. Sí, en realidad, de repente muchos, ¿no? Que están escuchando y dirán que son seis almuerzos, ¿no? En realidad son seis comidas en las cuales él menciona, eh, una de ellas, por ejemplo, es una ración de, de verduras, otra es una ración de frutas, que puede ser considerado aquí como unas meriendas, ¿no? Una media mañana, una media tarde. En muchos deportistas también se recomienda el pre y post entrenamiento, dependiendo del entrenamiento que esté realizando. Puede ser una carga de proteínas, con carbohidratos, como puede ser simplemente algo de glucosa, que le decimos nosotros que puede ser fruta. ¿no? Pero, ¿La ingesta de comida tantas veces al día eh, impacta en el metabolismo? En realidad, no es que comiendo más, antes se creía eso, que comiendo más voy a tener un metabolismo más acelerado. Hoy se sabe que no. Hoy con los protocolos de ayuno que existen, hay personas que con dos comidas al día están bien. Entonces, depende mucho del estilo de vida de cada persona, del ritmo de vida que lleve, la condición actual de salud. Por ejemplo, si de repente alguien que nos está escuchando tiene diabetes, hipertensión, no creo que pueda manejar seis comidas al día. ¿no? Y... y, y, y... Bueno, acá observamos que Cristiano come mucho pescado. Sí. ¿Esto es, digamos, te da un algo eh, un valor agregado o, o es un tema estrictamente de gusto? No, en realidad el pescado es, un, es uno de los alimentos más completos. Uh -huh. Por un lado, tiene un buen aporte de proteína de fácil digestión. Entonces, digamos, si yo necesito que un deportista coma varias veces para que cumpla su requerimiento de calorías, que no hablamos de 2.000 calorías, que es el promedio de de repente nosotros, sino hablamos de hasta de cinco calorías, 6.000 calorías. Entonces, comiendo un alimento más suave, de fácil digestión, le puedo dar una ración más generosa. Por otro lado, el pescado tiene omega 3, y ya se sabe que la mejor manera de poder bajar los niveles de grasa que podamos ganar, es con grasa buena, en este caso, el omega 3. Por otro lado, el pescado es rico en calcio, también en zinc, en magnesio, en minerales, que se pierden muy fácil en la transpiración. En el caso de deportistas, eso se pierde a diario en cantidades industriales. Entonces, el pescado es una de las mejores maneras de poder completar la alimentación en el deportista. Ahora, yo imagino que en la la casa de Cristiano Ronaldo debe haber un refrigerador para su esposa, sus hijos... ...y otro refrigerador para él, porque la verdad es que la cantidad de veces que come... ...y lo que come es otro presupuesto, yo me iría a la quiebra. A ver, más o menos es así, en la mañana desayuna yogurt y jamón en el desayuno, perfecto. Pollo a media mañana, pero no un pedacito, ¿no? Me imagino que serán que unos 500 gramos de pollo aproximadamente. Luego pescado a mediodía... Tostadas por la tarde y res en la noche, pero no un bistec, pues, misio, ¿no? Debe comerse, pues, no sé, una no, picaña sin... riquísima, ¿no? Uh -huh. O sea, debe ser contundente porque su cuerpo lo exige, exacto. Pero hay un detalle que es más importante que lo que come a mi entender. Él se obliga a dormir ocho horas al día. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto impacta eso en la nutrición, en la dieta? Es, es vital en realidad, porque dependiendo de las horas de sueño, eso sí va a afectar tu metabolismo. Puede ser que tu metabolismo lo ponga lento o lo normal, no que es que lo ponga eh, rápido, digamos así. Durante las horas de sueño es que se da la homeostasis. ¿Qué es eso? Que el cuerpo de alguna manera se regenera. Todo el estrés que hemos tenido durante el día, todo lo malo que hemos podido hacer, durante esas horas de sueño placenteras, ¿no? digamos, de esas ocho horas, de repente siete el cuerpo se regenera de, de alguna manera bien. ¿no? Si, un ¿no? deportista, si un deportista no duerme... Las 8 horas diarias, ¿en qué afecta su rendimiento? De todas maneras, primero la ganancia de músculo, uh -huh. porque el músculo se regenera cuando está en reposo. Si él está ahorita en una etapa que de repente necesita aumentar un poco de masa muscular, es necesario las horas de sueño no para que se recupere la masa muscular. Por otro lado, también en el rendimiento, para que no entre en fatiga tan rápido, que eso uh -huh. pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, de repente nosotros estamos, nos ocurrió al gimnasio y ya nos dio calambre, ya sí. nos lesionamos, es porque no tenemos horas correctas de sueño también. Y el alcohol, ¿esto impide, ya fuera de Cristiano en general, una persona que lleva un buen ritmo de vida, ¿Podrá tomar una copa de vino? ¿Y qué diferencia hay entre tomar una copa de vino y meterte una juerga, no? En realidad, el alcohol eh, en deportistas, completamente prohibido. Uh -huh. ¿no? En una persona, digamos nosotros, eh, de manera frecuente, de todas maneras el no va a hacer daño. Nunca, nunca, el deportista ni en no lo debe a... ni En vacaciones, este. Uh -huh. A ver, pongámonos en el caso que tiene un mes de vacaciones. ¿Puede tomar algo de alcohol? ¿O no? Muy lejos de, de, de esa etapa de entrenamiento puede ser, pero nunca, el, el digamos. ya Claudio juega. Pizarro estaba con una cervecita en su yate, ¿no? No había claro. problema. Y si, y si tomo una copa de vino a la hora de almuerzo, tampoco creo que haya Claro, digamos, es un poquito, pero si es una fiesta, una cantidad general. El alcohol está relacionado con el ácido láctico. ¿Ya? El ácido láctico es lo que genera la, la, la, la tensión muscular. Entonces, no. si yo consumo alcohol cerca a un partido, por ejemplo, uh -huh. puede darme calambre. En pleno partido Baja tu performance De todas maneras Muy bien, ahí están todos los consejos Esta es la dieta de CR7 Pero como siempre decimos aquí Cada persona es única Y las sí. dietas son sumamente personalizadas ¿no? Así que si usted considera que todavía tiene tiempo para su plan verano 2020 Vaya al nutricionista y que él lo aconseje Muchísimas gracias por estar aquí Claudia Agüero Nutricionista 11 y 45 Ya volvemos aquí en Encendidos Cuánto es calor, qué grandes son las